Y cómo darle punta bien y sal a un año laboral. ¿Qué pasa? a un año laboral. Hey guys. Hey guys. No saben lo mucho que me ha costado volver a hacer este vlog. Lo he intentado hacer como un. Solo digamos que lo he intentado. Empezar, muchas veces. Pues ya está bueno. Es hora que volvamos. Que volvamos a vernos acá, en el blog de Sauce. Este es el blog 359, si es que no me equivoco. El blog de Sauce? En el 2019. 2018 terminó bastante bien, pero bueno, ya voy a analizarte bien el año, pero la verdad es que el 2019 ha sido más exigente de lo que pensé que iba o a ser. van cuatro semanas del año y ya ha estado brígida. Pero las cosas que me pasaron o dejaron de pasarme no eran... Y que me tomaron por sorpresa no eran tan sorprendentes. Las, las cosas que me causaron extrañeza no eran tan extrañas. Pero de todas formas me pidieron mal para Pero así ha sido de enero, de un, momento. de un momento a otro se vivían varias cosas encima. Y traté de terminar 2008 sin deudas, pero... Okay. Majo Morales me pregunta de cómo me llevo con Beto, el pub. Fíjate que me llevo súper bien. Costó al principio, con que... Estaba estamos puta. Oye muy bien. Majo también me pregunta si tendré vacaciones de verano. No, la verdad no. Hace unos días atrás fuimos a Santo Domingo, a un fin de semana con amigos. Pero creo que ese es todo eh, el plan de vacaciones de verano me pregunta, ¿cuál es un regalo infalible? Regalo infalible es lápices y calcetines. Lápices y calcetines. una libretita de algo. Van preguntas pregunta si... ¿Cómo termina este año? O sea, ¿cómo terminé el 2018? ¿Lo terminé bien? ¿O lo terminé mal? Pero bueno, como les decía, el 2018 lo terminé... Creo que bastante bien. Creo que salí bien parado de todo lo que es. Fue un año exigente, porque fue el año del perro. Quedaron cosas que podrían haber hecho mejor, pero... Ya no estamos en el 2018, ahí hay no sé. algunas cosas que hay que dejarlas pasar, ¿no? Y Jorge Humán pregunta, ¿qué, hace, ¿qué hago yo para recorrer energía antes de empezar un año? ¿Y cómo darle punta bien y a un año laboral? Pucha, como decías tú, eh, en un comentario, enero y febrero es como el sábado y domingo, entonces, como tomárselo con calma, seguir trabajando fuerte, nada ¿no más. ¿Y cómo iniciar un año laboral? Siempre sigo reactivo, por eso este año quiero cambiar. Cuando aprendí a jugar póker siempre siempre me sentaba a la mesa Diciendo que me tocaran buenas cartas Y cuando me empecé a investigar más sobre el juego a, a saber mejor las reglas A ver cómo otros jugaban el póker Siempre se hablaban temas de no hacerle saber a tu ponente Tus cartas Y dar las facciones de tu cara para no echarte al agua Si tienes una buena mano o una mala mano Blofear eh, Bueno, básicamente tener cara de póker y en ningún momento me leí algo respecto a buenas cartas tenías buenas cartas, tenías ciertas estrategias si te tocaban malas cartas tenías ciertas otras estrategias nunca el tema es si las cartas que te tocaron son buenas o malas siempre va a ser el cómo las juegas este comienzo de año me hizo ver que eh, el, si bien salí bien parado del 2018 y así los años hacia atrás realmente nunca tenía una estrategia para abordar los años, el afrontar los años nunca ha sido como los juegos que no aprendimos cuando chico. En real, en estos juegos, en este juego de vivir el año, de sacar lo mejor del año, eh, nadie gana. Pero todos podemos perder. Entonces la idea eh, del póker es mantenerse en el juego. Ni siquiera es ganarle al otro. Eso es lo que quiero hacer con este año. Quiero hacer un experimento. Me he dado cuenta que el diseño y con la metodología del diseño se pueden resolver varios problemas. Se pueden abordar varios proyectos. Y también con el design thinking se pueden abordar estos temas. Voy a abordar mi 2019 desde la perspectiva de la metodología del diseño. ¿Cómo? Eso va a estar el próximo capítulo. Para mí es importante hacer este para volver, para agarrar un ritmo, para... Uy, oh, quichada de menos esto. El próximo capítulo vamos a hablar de por qué no empezar eh, los cambios derechamente al principio del año. Y, y vamos a conversar un poco de los, de los... del proceso de diseño enfocado a un problema en particular. Sigue chiquillos, eh, gracias por sus comentarios, por sus preguntas que dejan hacer mucho mucho tiempo atrás, este fue el blog de 159 de un blog de Sam y estamos de vuelta vamos